I just need to know Esta filosofía a mí lo que más me atrajo desde el inicio es la situación de lo femenino y de la mujer. Dios no es solo masculino, sino también femenino. Y lo femenino predomina lo masculino, como vemos muchos pasatiempos. Mantra Hare Krishna, que es la forma de meditación para esta era, tiene 16 palabras que se repiten, son tres que se repitan armónicamente, y de ellas ocho es jare. Jare es invocando la energía femenina de Dios, es invocando la ella. Entonces decimos que es muy feminista y hay toda una relación. Cuando esta conciencia de Krishna, este movimiento hace 500 años, lo revolucionó el señor Chaitanya, la posición de la mujer, el tema de las castas, todo esto se revolucionó en la India misma. Y luego pasó aquí a Occidente y mucho más se extendió la revolución. En India usted ve todo tipo de etnias, todo tipo de castas, por ejemplo, era muy interesante que en algunos templos hindúes tradicionalmente algunas castas no podían entrar o ejecutar funciones. O como aquí yo decía, el papel sacerdotal lo puede hacer un hombre o una mujer. A mí eso me llamó mucha atención al inicio, que llegué y quien hacía las ofrendas era una mujer. Entonces es muy interesante ¿verdad? que investiguen más este tema de cómo ahora el paisnabismo es una propuesta muy reformadora, muy revolucionaria en relación al tema de las castas y al tema de lo femenino y de la mujer. Entonces, así como somos personas individuales, con gustos, con preferencias, igual el todo es también supremo y es personal, con gustos, con preferencias. Por eso estas escrituras. Y por eso la hermandad entre todos los seres, porque todos emanamos de la misma fuente. Podemos tener diversas coberturas, como las perlas, ¿verdad? Unas más grandes, unas más pequeñas, unas en cuerpo de hombre, en cuerpo de mujer, en una religión, en otra religión. Pero todos finalmente somos las mismas perlas, tenemos la cualidad esencial de perlas o almas. Todos tenemos la misma esencia espiritual y lo que varían son las coberturas. Y justo este proceso de conciencia de Krishna es ver el Krishna que hay en usted, el Krishna que hay en usted, el Krishna, que hay en usted el Krishna que hay en usted. Y esa habilidad no es tan fácil, conciencia de Krishna. y de Viquilla. Breaking? Okay. Yeah. Jan? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.